Hola a todos y me disculpo por demorarme mucho tiempo en subir un nuevo video pero la verdad no tengo tiempo para nada ando muy ocupado y solo los domingos descanso así que por favor ténganme algo de paciencia, bueno a lo que veniste es que hace un tiempo lejano muy pero muy lejano me encontré con Akai23, sí como el Akai de Viles XD. Kaka. la razón por la que subí este video fue porque ya era algo molesto que cada vez que me encontraba y me mataba siempre sacaba el emote del toe así como en forma de burla y tal vez creen que estoy exagerando, si vas a sus videos verás que siempre pone ese emote como haciendo como si fuera que el wow es un profesional en bomber friends cuando en realidad tiene que venirte con escudos y encima con cartas nivel 9 y se dice a sí mismo que es un profesional pero va Vamos esa jugada lo puede hacer cualquier jugador aparte, esto ya es un clásico y ya de hecho me acostumbre a convivir con esto pero el problema es que con este youtuber me encontré cuatro veces y en esas veces que me ha matado hacía las mismas características que les mencioné. Y como siempre te saca el tope así, ah, eso está mal amigo, nunca te burles de esa manera, arruinas tu reputación, yo con el pecho te digo que sinceramente tu contenido y es el mejor de todo Bomber ya que traes información futura de las nuevas temporadas, que están por llegar e incluso habías regalado un pase de temporada a uno de tus suscriptores, y eso es muy gentil de tu parte así que si dejas esa pequeña toxicidad que tienes crecerás más como canal, Sé que esta fumada que acabo de hablar, me lo saqué del culo, pero es solo para aclarar lo que sentía hacia Akai, ahora les mostraré las imágenes donde Akai pone el TOE hacia otros jugadores que ha matado. No, ¿este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. interesante veo que yo hice algo malo contra ese wey así perderé mis patrocinadores tengo que hacer algo hola, May puedes banir un wey es un chico, talentoso que está borrando mi hermosa imagen, Rakari, no podremos banir personas talentosas y creativas pida disculpas o no tendrás más café, hasta luego ok, May, ya sé qué debo hacer, bye bye Su canal parece muy interesante, creo que tienes una gran dedicación en tu trabajo en YouTube. Bueno bro, pido disculpas por el QWIC. Es que en la arena muchos jugadores brasileños me conocen, e no sabía de tu canal. Arena es oportunidad, es una competición. Bueno ustedes que están asistiendo a este video suscriba al canal Dark Blade Oscuro. Creo que va a gustar mucho va por y 23. Papá ama ustedes sus hermosos.